Reportando para Soso Brosos, el Día de la Amistad, Néstor Flow en la cámara, el flaco. ¿Por cuál día, por cuál fecha usted cambiaría el 14 de febrero? No, el, el 14 de febrero yo no lo cambiaría por nadie. ¿Lo dejará ahí? Na, Claro que sí. ¿Por cuál fecha cambiaría usted el 14 de febrero? Pues ninguna, claro que no. Por ¿Lo dejará el, ahí? Sí, por el 15 nomás. ¿En amor? Ah, sí, el 14. Wow. Amor y amor. ¿Usted cambiaría el 14 de febrero por otra fecha. otra fecha? No, porque la que hay hasta ahora. ¿No la cambiaría por otra? No, jamás que no había. Por ejemplo, el 14, por el 22. Hoy el... un día bien enamorado, ya. un día bien representado. ¿Enamorado? ¿Usted se ha enamorado? Ay, yo tengo 79 años de edad y todavía creo que hago algo. Ya, hace algo todavía? Sí, todavía hago algo. ¿Por el 16, Manén? Porque... ¿Por qué? Viejo, porque los chelitos, tú sabes que le pagan a uno el 15. Entonces uno, o se iba heavy, el 15 y el 16, pa, le lleva sus regalitos heavy a uno, a la esposa, a la chula, a la noviecita, lo que sea. Tú sabes cómo es. El 16 cae mejor, ¿verdad? Pero claro, papá. Eso no podía ni existir. ¿Por qué? Ya no hay amor. No, tú, no, ¿Tú no lo cambiarías por otra fecha mejor? Sí. ¿Por 42 el, <risa> el 14 de febrero lo cambiaría para otra fecha. No. ¿Lo dejará ahí mismo? Claro. ahí que está bien. ¿No lo cambiaría? ¿Lo dejará ahí el 14? Lo dejará ahí, sí. ¿Ya cambiaría usted el 14 de febrero? Por ninguna. ¿Lo dejará ahí mismo? Ahí mismo. ¿Le cae bien el 14? Claro que sí. ¿Amor y amistad? Amor y amistad para todo el país entre el mundo. Claro que sí. ¿Por cuál? Por la de mi nacimiento. ¿Por cuál fecha? Oh... Pero ¿cómo así, más o menos. Otro día, el 16, 17, ¿por cuál te lo cambiaría? No sé, no tengo decisión. Está bien, yo pensaba que era como de política No se puede cambiar. Soy un hombre que yo dejó impuestos, hay que dejarlo así mismo. El 14. Ah, el 14 de febrero. Yo lo cambia por, por el 16, 17. No se puede cambiar. We'll hey.